Dios le bendiga. Desde allí, desde Panamá, Centroamérica, los estamos invitando a esta segunda confraternidad, Cosecha 2018, desde Panamá, para el mundo allí. Hola, Dios los bendiga a todos. Es un gusto poder saludar desde Centroamérica, Panamá. La Iglesia Renovación para las Naciones desea hacerles una invitación muy especial. Será nuestra segunda confraternidad centroamericana. Tendremos invitados de Sudamérica, Centroamérica y de algunas provincias de Panamá. Desde República Dominicana nosotros también estaremos en la confraternidad cosecha 2018. ¡Allí estaremos! ¡Bendiciones! En representación de Nicaragua yo también estaré en la confraternidad cosecha 2018. Será el 18 de noviembre a las 10 a.m. y a las 6 p.m. en Turicentro Tocume. Un evento maravilloso del Fuego del Espíritu Santo, a vivir a los dones y talentos. Hablará a cada uno de nosotros y traerá un renuevo a cada llamado y nunca más seremos iguales. de la provincia de Veraguas especialmente desde Santa Fe también iremos a la confraternidad cosecha 2018 ¡Todos estaremos allí! Soy de Nicaragua les invito a la gran cosecha 2018 comparten una noche de, con Dios, renovación para las naciones Dios los bendiga desde acá de Panamá eh, trofe número 2 estamos haciendo a la segunda confraternidad. Cosecha 2018. ¡Ahí estaremos! Desde Panamá, Centroamérica, somos el Bloque 2 y le hacemos una gran invitación. En la segunda confraternidad. Cosecha 2018. ¡Ahí estaremos!